Hola amigos, soy Lara Álvarez, bienvenidos a, de nuevo a Mi Rincón Mágico. En esta ocasión voy a explicaros cómo hacer una limpia en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo con el limón. Vamos a coger eh, varios limones, los vamos a partir por la mitad y los vamos a poner en distintas estancias. Si el limón en dos días se pone negro o se marchita, quiere decir que hay mucha negatividad. Vamos a seguir poniendo limones hasta que veamos que la duración de la vida del limón es mucho más larga. Quiere decir que esa vibra y esa negatividad va en decreciendo. Los limones que vayamos reemplazando nunca hay que tirarlos. Los vamos a coger los vamos a enterrar. Y vamos a ver cómo poquito a poco empezamos a tener más energía y las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más saludable y mucho más positiva. Si necesitas hacer algún tipo de limpieza o algún tipo de caminos de una forma eh, más experta, no dudes en llamarme al 671 44 70 18, donde te voy a atender de forma personal. Gracias.